Bueno, a ver, algunos me dijeron que no pueden pegar vínculos o link en el foro. Eh, a ver, prueben esto, hice este video rápido. Van a un tema cualquiera y abren cuando se presenta para escribir, para responder. Vamos a responder. Eh, acá les va a aparecer el lugar para escribir. Ahora, entre un rato se activa un editor de texto. ¿Está? Debería haber un editor de texto. Está lentamente internet. Ahí está. Si no les aparece, cliquean acá y aparece. Y acá abajo hay una solapa que dice pegar... Acá, pegar de Word. Y se abre esto. Creo que ahí se puede pegar links, en esta parte. Por escribir un texto y una que está que escriben lo que quieren, a ver, vamos a ver si, pegar a ver, este mismo link, copiar, y uno acá le pone control B, y ahí lo acepta, y después le da insertar, y ya lo coloca, y ahí se puede seguir creando texto. Prueben eso, por favor.